Ahora te voy a enseñar un truco para optimizar tu tiempo en Adobe Illustrator utilizando el panel de símbolos. Sin embargo, al final del video hay una aclaración que debo indicarte al respecto. Así que manos a la obra. Ya tenemos todas estas tarjetas de presentación listas para impresión. Y de repente te llama el cliente y te dice, oye compadre, quiero que le quites ese 0, quiero que le pongas un 1. Así que perfecto, no hay ningún problema, como el texto es editable... Puedes cambiarlo en uno. El problema se genera cuando tienes todos estos por cambiar. Y más aún si es una plantilla mucho más grande. Pues bueno, ¿qué hacer en ese caso? Voy a poner control Z y voy a borrar todas estas tarjetas que no las necesito y me voy a quedar simplemente con una de ellas. Asimismo voy a activar el panel de símbolos. Si no lo encuentras en la parte derecha te vas a la ventana y vas a encontrarlos ahí como símbolos. Muy bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Seleccionada la tarjeta de presentación... La arrastras hasta el panel de símbolos Donde se va a activar ese círculo verde con ese más que está ahí Lo vas a soltar Se va a abrir este panel que se encuentra aquí presente Y vamos a dar clic en OK Una vez que ya está convertido esto en un símbolo Lo que vas a hacer ahora es presionar la tecla de retorno o de Enter Para moverlo Lo vamos a mover exactamente 90 milímetros Y vertical simplemente 0 Voy a generar una copia Entonces la idea es que se pueda duplicar De esa manera y poniendo Comando D o Control D Estoy generando una copia además. Otra vez selecciono los tres objetos que están ahí presentes, presiono otra vez la tecla de retorno, pero ahora voy a decirle, eh, no en horizontal, sino que quiero que en vertical hacia abajo pueda moverse, por ejemplo, unos 50 milímetros y clic en copiar. Otra vez, control D. En el panel de capas ya tenía yo activadas las guías, así que simplemente las voy a visualizar. Ahora sí, tenemos listo todo esto y de repente otra vez te llama el cliente, te dice, compadre, discúlpame, pero quiero que le cambies otra vez, ya no va a cero, ahora va a 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simplemente con una tarjeta seleccionada, o simplemente das do doble clic aquí o doble clic aquí, entras al modo de edición del símbolo y lo cambias por el 2 que nos está pidiendo. Salimos dando doble clic aquí, y ahora nos vamos a dar cuenta que todo está totalmente listo y ha cambiado sin ningún problema. Pero hay una aclaración que hacer aquí. Si este texto está convertido en curvas, a menos que tengas un número que se repita, va a seguir el mismo flujo de trabajo. Si no, vas a tener un problema muy serio. ¿Cómo solucionarlo? Pues empaqueta estas tarjetas de presentación o respalda el tipo de letra de la tarjeta de la misma. Y con esto te vas a evitar un montón de dolores de cabeza. ¿Te gustó? Nos vemos en el siguiente video tutorial.